Así lo decía él, la verdad, siempre triunfa. Aquí estamos nosotros y lo que necesitamos para nutrirnos son diferentes minerales, diferentes vitaminas, pero hay uno en particular que nuestro cuerpo carece, que es el magnesio, que se encuentra en las verduras, en las frutas verdes. El magnesio es ese color, ese verde que tanto necesitamos. Entonces te invito y acompáñanos a hacer esta deliciosa receta. Y aparte de deliciosa, saludable. Su sabor es bastante bueno, ¿sabes? No es como lo típico que vas a tomar algo que no te guste. La verdad es que yo lo he probado, me ha servido también. Tanto para mis problemas de, de acné, para mi peso y también para mi salud mental y emocional. Aquí están todos los ingredientes, vamos a seguir al pie de la letra la receta él, e, porque la verdad, valoramos bastante todo su, su esfuerzo, la investigación y sobre todo en cuidar nuestra salud. Importante lavar toda nuestra verdura. La parte más importante es donde trituramos toda nuestra verdura, toda nuestra fruta verde, le sacamos ese jugo tan necesario para nuestro organismo. Vamos a ello. La encendemos. Listo, camarógrafo. Vale. Salud. Ahí está. Jugo vida saludable, delicioso y qué bonito es cuidarnos. Gracias por vernos y recuerda siempre que la vida es bella y todos nosotros somos unas estrellas. Hasta un próximo video, familia. Gracias por vernos en Latinol. Integrantes, digo, ingredientes. Media manzana verde medio limón, ah, por supuesto, el dedito de jengibre, aquí no está puesto, pero necesitamos apio con una ramita, nos puede valer espinaca y según el tamaño necesitamos pepino. Si el pepino está grande, cuarto de pepino. Si es pequeño, medio pepino. Ahora sí.